Este sábado en 32 Regionalmente nuestro Llegamos al departamento de Risaralda Sumérgete en sus aguas termales Y conecta con la madre tierra Deleítate con el delicioso chorizo Santa Rosano Y descubre los sabores de su territorio Conoce el santuario de avistamiento de aves Más popular del eje cafetero Practica el turismo religioso Y descubre su historia Acompañado por un buen café nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.